Interferencia. Interferencia. 6 y 41 minutos. Sí, hay un tema que está en la mesa de las preocupaciones de las y los ciudadanos costarricenses, precisamente la situación del empleo en Costa Rica. Es por ello que en interferencia acudimos al estudio que realizó la Universidad Nacional y que se llama Situación actual y tendencias del empleo en Costa Rica. Y nosotros tenemos, verdad, que darle la bienvenida a una de las investigadoras, la señora Rochana Morales del Observatorio Económico y Social. Muy buenos días, Rochana. Muy buenos días. Y muchas gracias por la invitación. decidimos ¿verdad?, que este es un tema eh, ahora que está colocado en la mesa de las preocupaciones de los ciudadanos porque realmente, a pesar uh -huh, del tan traído y llevado fortalecimiento de las finanzas públicas, el empleo no crece. Sí, efectivamente. Yo creo que es un tema que ya desde hace eh, algún tiempo viene preocupado. Preocupando mucho a la población y yo creo que en los últimos meses aún más, ¿verdad? Muchas personas uh -huh. sienten que eh, a pesar de que tienen títulos universitarios o tienen estudios superiores, se les está dificultando mucho conseguir empleo y no solo conseguirlo, sino conseguir uno acorde a sus aspiraciones, a sus, eh, digamos, al tipo de estudios que realizaron. Y posiblemente están teniendo que aceptar cualquier empleo. ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? A veces son pobres con empleo. ¿Sí? Eso afecta, me imagino, uh, sobre todo a las personas muy jóvenes. Sí, de hecho, en el último año, la mayoría de personas que, que eh, digamos... Eh, se sumaron cerca de 80 y casi 90, 90, 90, 90 mil bueno, personas, ¿verdad? Se sumaron eh, como ocupadas en el país, eh, perdón, como desempleadas, y la mitad son jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Y muchos de ellos, ¿verdad? En su mayoría son jóvenes que tienen eh, secundaria completa, que tienen estudios universitarios, es decir, están, eh, están cursando la universidad y por alguna razón salieron a buscar trabajo. De hecho, parte importante del aumento en el desempleo en el último año se debe a que muchas personas salieron a buscar trabajo. Pero, Roxana, es que es normal. Un joven en este momento debe pensar, bueno, si yo no empiezo a trabajar hasta los 40 años, no voy a tener tampoco ninguna manera de poder financiar en el momento en que sea una persona mayor. Entonces salen a la calle a buscar efectivamente un trabajo desde mucho antes de lo que lo harían habitualmente cuando había teóricamente una más bonanza financiera. Sí, efectivamente. Uno podría tener algunas hipótesis, ¿verdad? Sí, que es necesario sí. realizar algunos estudios para comprobarlo, pero una de ellas posiblemente es, es también que se ha insistido mucho en que el mercado está exigiendo experiencia laboral. Entonces, uh -huh. muchos jóvenes están optando también por incorporarse al mercado para ir adquiriendo alguna experiencia para cuando tengan su título. Otra situación puede ser que cuando en un hogar algún miembro de la familia pierde el empleo, por lo general... Todos salen a buscar trabajo, evidentemente ¿verdad? hay que reemplazar eh, ese dinero y a ver, ver quién encuentra un trabajo primero y posiblemente también eh, o la situación económica del hogar, ¿verdad? Obliga a que más miembros de la familia busquen trabajo. efectivamente puede estar pasando eso porque vemos que en el último año hay más jóvenes y del total de personas que salieron a buscar trabajo, el 64% fueron mujeres, uh -huh. muchas de ellas o la gran mayoría de la población que salió a buscar trabajo es de la región cent central del país. Además, dentro de las mujeres son personas eh, o mujeres de 35 a 59 años, entonces también uno ve como el perfil también de esas personas que están saliendo a buscar trabajo. Quiere decir, Roxana, que esas personas estaban en casa, ¿verdad?, realizando otro tipo de tareas, ¿verdad?, más, más internas a la familia y que en este momento han tenido que salir porque precisamente, ¿verdad?, los hombres de la, de la familia posiblemente ya no tienen trabajo o no alcanza para las necesidades del hogar. Sí, efectivamente. Es de 35 a 50, ¿verdad? Y lo que preocupa, eh, vamos a ver, la, la economía y a nivel internacional, a nivel nacional, se está impu impulsando mucho la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, oh, eso ¿verdad? Sería... El bueno. problema no es que se incorporen, <risas> Exacto. en realidad es muy positivo que tengan algún algún tipo de, de empleo, sin embargo lo que nosotros eh, observamos es que a pesar de que hay más mujeres buscando trabajo, eh, de hecho la mayoría que salieron a buscar trabajo son mujeres, eh, la mayoría consiguió trabajo de empleo informal, ¿verdad? Me refiero a que del, del total de trabajos que se, que se ocuparon el último año, nueve de cada diez fueron en, en trabajos informales Imagínate. y significa que la mayoría son mujeres. Dentro de ese total de nuevos empleos informales, por ejemplo, el 74% fueron ocupados por mujeres. Entonces, ¿qué significa? Que se está incorporando al mercado, pero en actividades de muy baja eh, calidad. De hecho, cuando uno analiza la desagregación de las actividades en las que se ha generado empleo, en la mayoría para las mujeres es en hogares como empleadoras. Significa que están como servicio doméstico y en el sector comercio y reparación. ¿Qué significa? Eh si cruzamos esta información con el aumento en la informalidad, con el aumento del subempleo, con el aumento en la brecha salarial entre hombres y mujeres, eh, perdón, en la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, entonces vemos que efectivamente las mujeres se están incorporando al mercado laboral, pero el promedio de ingresos es más bajo porque trabajan en empleos de menor calidad, trabajan menos horas de las, de las que quisieran y en, en áreas que por lo general los salarios son muy bajos. Decíamos muy bajos. que la situación era preocupante y más con estos datos donde esta preocupación se extiende. Fundamentalmente también al trabajo que podemos realizar las mujeres. Uh, Roxana uh, aludía a 89.000 personas más desempleadas, ¿verdad?, en este último año. Puede parecer una cifra pequeña, pero es que representa el 44% de la, de, la, de la fuerza laboral. Sí, en realidad es. Es, eh... pues es que se sí ha aumentado, estamos en un em desempleo abierto del 12%. Sí, las cifras se, se incrementaron mucho y, como mencionaba, gran parte se debe a que aumentó mucho la fuerza de trabajo. Eh, ¿Cómo nosotros medimos Medin cuando uh -huh. una persona es desempleada o no? Bueno, se le pregunta si en las últimas cuatro semanas ha estado buscando activamente un empleo, si la persona dice que sí, está eh, desempleada, ¿verdad? Si no logró encontrarlo. Si es, dice estoy disponible, pero en realidad no he hecho gestiones en las últimas cuatro semanas, no he mandado un currículum, no he, eh, he ofrecido mis servicios, no he puesto un rótulo en mi casa, pues que se genera alguna actividad, esas personas no son des desempleadas aunque estuvieran disponibles para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el último año muchas personas que estaban disponibles y uh -huh. no buscaban trabajo, ahora si los están haciendo. Y ese crecimiento fue de un 12%. Es un crecimiento eh, sí, sí, que es insosten Exacto. insostenible, uh -huh. que ninguna economía podría eh, generar empleo para esa cantidad de población, eh, sabiendo también que el año pasado la economía creció en 2,7% y la fuerza de trabajo en 12%. O sea, era evidente ...que iba a aumentar el desempleo. Ahora lo que preocupa, eh, que está próxima también a salir la nueva encuesta, creo que a principios del próximo mes, ¿qué es lo que pasó, verdad? Si, si las personas... Vamos a ver, una de las hipótesis que nosotros eh, formulamos en, en el estudio es que posiblemente la situación tan tensa que se vivió a finales del año anterior con el tema de la reforma fiscal, ¿Sí? la incertidumbre, verdad, quizá también muchas familias eh, previendo que se fuera a complicar la situación, salieron más miembros de, de, de esas familias a buscar empleo, bueno, si se salen de nuevo del mercado laboral y entonces se vuelve a reducir la tasa de desempleo, si no es así… Bueno, entonces es preocupante, ¿verdad? Y posiblemente es más sostenible ese aumento del desempleo. Estamos hablando con Roxana Morales, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional y este estudio que han hecho, ¿verdad?, sobre la situación del empleo en Costa Rica. Decíamos, ¿verdad?, que la ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas esperábamos, ¿verdad?, en todo caso el, el gobierno, ¿verdad?, que la, que la apoyó, que de alguna manera diera un empujón a la economía. Es evidente que los resultados no pueden ser inmediatos, lo que sí que es inmediato, como como decía Roxana, es el impacto que ha tenido sobre las personas que intentan buscar trabajo precisamente preveyendo que su situación económica vaya a deteriorarse. Pero también en el sector de las personas asalariadas e independientes ha aumentado de alguna manera la cantidad de personas ¿verdad? que están desempleadas. Sí, y efectivamente nosotros también observamos como lo que se, tratamos de hacer es eh, también un análisis de tendencia, ¿verdad? No solamente de un año, sino desde que tenemos la encuesta que es lo que ha venido sucediendo y observamos que hay un incremento en la cantidad de personas eh, que trabajan de manera independiente. Uh -huh. Y lo que nos preocupa también no es que trabajen de manera independiente, ¿verdad? Las personas pueden generar pues claro, sus propios ingresos. Sin embargo, eh, cuando se creó la encuesta en el 2008, del total de personas independientes, el 70% eran informales. ¿verdad? Eh, uh -huh. Es preocupante un alto claro. nivel de informalidad. que es lo que nos preocupa más? El último dato disponible del 2018, el cuarto trimestre, nos indica que del total de personas independientes, el 91% son informales. Entonces... Es un empeoramiento en la calidad del empleo porque estas personas no posiblemente ni siquiera estén cotizando para la seguridad social, para las pensiones. En los últimos días ha habido mucha discusión sobre el tema de la sostenibilidad de los programas sociales, sobre el tema de que nosotros, verdad, los, uh -huh. los que estamos ya cercanos a los eh, 35, 40 años, posiblemente eh, se nos va a dificultar obtener una, una decíamos, pensión. Una pensión, ¿verdad? Poder financiar. Eh, y por eh, el envejecimiento, mayor, ¿verdad? que también la población envejece y no va a haber dinero. Las personas asalariadas independientes, el problema que uh, recurrentemente aducen es que, efectivamente, verdad, la, el pago por los servicios independientes son muy bajos. Uh, se, se regatea muchísimo y que, por tanto, tienen que trabajar por un costo muy, muy, muy pequeño y que, por tanto, eso no les permite ni siquiera cotizar a la seguridad social, a pesar de, uh, de que la caja persigue, efectivamente, a estas personas para que... Uh, se se se afilian como independientes. Sí, efectivamente, al final del estudio nosotros incluso hacemos una recomendación de revisar el sistema de aseguramiento uh -huh. para el sector independiente, porque posiblemente el tipo de sistema lo que está haciendo es expulsando a las o, o haciendo que las personas se queden en la informalidad. Me refiero, por ejemplo, cuando usted eh, desea eh, afiliarse al seguro de salud, por ejemplo, eh, se le calcula un ingreso promedio. Sí. ¿verdad? ¿qué sé yo? 200 mil colones y con ese eh, ingreso sigue usted pagando. Lo tengas o no lo tengas. Exactamente. <risa> el problema es que muchas personas e incluso profesionales me han comentado, ¿verdad? Se brinda un servicio, se estima ese ingreso por ese mes, pero eso no significa que el próximo, ¿verdad? El Los siguiente. ingresos no son permanentes y entonces puede ser incluso que en un mes lo que recibe ingreso no le alcance para pagar la seguridad social. Todas las personas mejor optan por no afiliarse. Efectivamente. Entonces qué Habría que revisar ese sistema, ¿verdad?, para ver si si efectivamente esto es lo que está haciendo o expulsando que muchas personas más bien no, no logren asegurarse y con los impactos negativos que tiene sobre las finanzas de la caja, ¿verdad?, uh -huh. y el crecimiento en el uso que se está teniendo con el tema del envejecimiento de la población. Efectivamente. Ah, también otro de los temas importantes en este estudio hecho por el Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional está aquellos sectores productivos o industriales que aportan más empleos. Sí, en el país... Eh, vamos a ver, un, un y algo que nosotros hemos venido señalando hace bastante tiempo es que la economía se ha venido transformando, ¿verdad? El, el problema que tenemos ahorita es el desempleo estructural, lo hemos venido señalando en uh -huh, varios informes. De hace, de hace tiempo, ¿verdad? Que está ahí. Uh -huh, ¿Por qué? Porque la economía, y, y se ha apostado por una economía que desarrolle producción de mayor valor agregado. y ¿Qué significa mayor valor agregado? Mucho de ello es atracción de inversión extranjera directa, de alta tecnología, este... De, digamos, que requiere mano de obra de alta calificación, que requiere menos mano de obra de lo que requiere, por ejemplo, el sector agrícola para producir una misma, una misma cantidad de volumen, de, de, digamos, en, en monetario. Entonces, la economía crece pero no crece de la mano el empleo. ¿Por qué? Porque no necesita más mano de obra. Muchos son máquinas que nos están sustituyendo o el estilo de producción. Y hemos apostado, verdad, que no digo que esté mal, verdad, sino que es muy positivo apostar a la mayor productividad, a ser competitivos a nivel internacional. Lo que pasa es que hemos dejado de lado un poco el sistema educativo. Entonces tenemos, por ejemplo, que del total de desempleados en este momento, cerca del eh, 64% no ha terminado el colegio. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar a la nueva economía, a esa población que queda rezagada. Por ejemplo, en la zona norte del país, el 75% no ha terminado el colegio de los desempleados. ¿Cómo hacemos para incorporarlos a la nueva economía, sabiendo que se está exigiendo nuevas capacidades, eh, que la economía también, el sistema educativo, está concentrado en el colegio, pasamos a la universidad, uh -huh. las carreras técnicas no se les ha dado mucho eh, énfasis, que yo creo que es parte importante de cómo hacer que los jóvenes que están abandonando el colegio o, o que no lo abandonan, hacer más atractivo el sistema educativo que terminen su secundaria y eh, poder eh, tener ofrecer oportunidades carreras en este diferentes sentido. oportunidades para la diferente población muchas personas dicen bueno yo no sirvo para los estudios y quizá para uh -huh. la universidad no pero una carrera técnica la puedo desarrollar y tener una mejor mejores oportunidades de obtener un empleo y una mejor calidad de vida Chana los datos que estás dando son datos realmente fríos pero que tienen cara tienen rostro verdad de personas que están desempleadas y que por tanto la incertidumbre continúa en su vida sabiendo qué va a pasar más adelante. ¿Es cierto que el sector privado es el que en este momento genera más empleo? Sí, efectivamente. En el último año, en realidad, el sector público lo que creo fueron cerca de 50 empleos, ¿verdad?, según la encuesta. El sector privado es el que viene generando los empleos, pero eh, recalcando que no es el sector privado empresarial, ¿verdad? Uh -huh. Lo que mencionaba ahorita, nueve de cada diez empleos son informales, entonces, muchos de ellos posiblemente son independientes, muchos de ellos incluso podríamos verlos nosotros en las carreteras, ¿verdad? Un montón de personas Vendiendo que se están dedicando a vender cosas, a transportar bienes o alimentos, ¿verdad? Hemos visto de todo tipo en bicicleta, motocicleta, ¿verdad? En automóvil, gente que está eh, por la dificultad de conseguir un empleo. Está tratando de hacer lo que lo que pueda, ¿verdad? Ingeniándoselos para poder tener algún tipo de ingresos. Entonces ahí nosotros lo que llamamos la atención también es no solo a un deterioro en, en, la, en la generación de empleo, sino en la calidad de ese empleo. Uh -huh. Y eso sin duda tiene consecuencias. Porque También lo señalamos en el estudio. Nosotros queremos reactivar la economía. Después de la crisis 2008-2009 en Costa Rica, gran parte de esa reactivación estuvo por la demanda interna, que era consumo privado, gasto de gobierno. En este momento no tenemos ninguna de las dos cosas. Si tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos un déficit fiscal, que más bien eh, lo que estamos haciendo es contrayendo el gasto. Entonces, ¿cómo reactivamos? Y otro hallazgo interesante es que no solamente tenemos más desempleo, sino también una eh, eh, caída generalizada en el promedio de ingresos de las personas que están trabajando. Una situación muy complicada, ¿verdad? Y efectivamente con la restricción también de la contratación en el sector público, de alguna manera, este es un problema que nos preocupa y que debe preocupar porque no tiene fácil solución, como nos dice Rochana Morales. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Esperaremos efectivamente los resultados de la siguiente encuesta para ver verdad, qué ha pasado con estos datos que, como decimos, parecen datos fríos, pero realmente tienen cara, rostro de ciudadanos y ciudadanas preocupados todos nosotros por la situación del empleo. Muchísimas gracias por Muchas haber Muchas gracias. Rápido, ¿eh? Llegamos al final de Interferencia de hoy y nos despedimos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro perfil en Facebook Live, también en Twitter. Búsquenos como Interferencia. Le agradezco a Kenneth Goyenaga, a Sharon Santamaría y a trince Villalobos que hoy me hayan acompañado. Y a todos ustedes, como siempre, les deseo que pasen.